Programa Ocupacional, Formación y Desenvolupamiento Profesional Mitjançant la Borsa de Treball y el acompañamiento a la inserción laboral, en aquel periodo han tenido lloc 1.672 inserciones laborales de personas aturadas del municipio, 268 de las cuales en los planes de ocupación locales para realizar obras tan importantes como el Parc Central de Santa Perpetua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 es una de las realizaciones principales de projecte proyecto. Astracta del nou centre de formació ocupacional situat entre el parc central y la granja sol de vila, amb 1.265 metres quadrats construïts, amb capacitat per a 213 persones, dotació d'aulàri i un taller de mecánica per a bici. Me ha ensenyat experiència nova de treballar per plana de ocupació de un pero ha estado muy interesante eh, y muy gratificante y un resultado que yo creo que cuando bien no teníamos claro que que fos tan bueno. Yo lo que destacaría es el valor humano que encuentras en los compañeros. Cuenta que, que cada uno viene con una historia y, y notas el apoyo de, de todos tus compañeros que con a lo mejor con otras empresas se podría haber hecho.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 En Paquete Nauquipamen, el de Santa Perpetua amplía y refuerza la SEVA aposta por la formación, orientació la orientación y la inserción laboral de la ciudadanía. Pues aquí en la granja venimos y eh, tenemos unas aulas en las que nos dan unos cursos, sigui de, de, de reconocimiento de las redes, sigui de inglés. Tenemos un pantallas muy oberts a hacer actividades que a fuera nos gustarían bastante dinero y aquí dentro, del suerte, que a es el también y los colaboradores, son hacemos también. Yo recomendaría a amigos que usen este servicio para para tener más acceso en, en el mercado laboral.